Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast del Sistema Rockefeller. Ahora sí lo dije bien. Sí. <risa> la verdad estoy muy, muy emocionado porque eh, hoy tenemos el orgullo de tener aquí en las oficinas al empresario y uno de mis mejores amigos, el señor Oscar Rodini. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, David. Un placer. Bien, gracias bien por bienvenido. la invitación. Y Ramiro. Bienvenido. Y a mi socio, Ramiro Sánchez. Un placer. Mucho gusto. Eh, y pues, ¿qué, qué mejor empresario... ¿Y qué mejor equipo eh, que Oscar y Ramiro para poder platicar cómo hacer crecer tu, nego tu negocio? Cómo hacer una planeación estratégica, cómo tener una visión aquí a 10 años, una meta a 10 años uh -huh. eh, y cómo hacerla crecer eh, pues lo más rápido posible, ¿verdad? Y eso es algo que Oscar ha logrado, que Ramiro ha ayudado a muchos empresarios. Y yo pienso que lo primero que, que tenemos que platicar es como que el pensamiento que tenemos la mayoría de los empresarios, que nos va muy bien, muy rápido... Es como que pensar sin sentido, ¿no? Yo le llamo un pensamiento ilógico qué dices tú, me acuerdo mucho Cuando estabas ahí en Matamoros que ¡Vamos por 100 pipas! ¡Ay, bueno! Pues... Era, era una meta inalcanzable <ríe> prácticamente y pero ya, ahorita, pues, ¿cómo se da? Y yo pienso que es eso, ¿no? Primero platicar de uh -huh. el pensamiento ilógico De que, pues, la mayoría de las personas No se va a aventar Pero las personas como tú, como yo, como Ramiro Pues nos aventamos y luego averiguamos cómo, ¿no? Claro, sí, sí, sí Digo, pues, es que lo principal yo creo que es No, no no tenerle miedo, o sea, avéntate y, uh -huh. y si tú ves que tu negocio te está, eh, o sea, es un negocio que le ves prosperidad y que, que sabes que te está dejando, digo, en mi caso por decir sí con el transporte, si sabes que tener dos, tres pipas y te está dejando el, el dar un servicio de logística a alguna, a alguna empresa y te está generando, pues hay que buscar la manera de poder reinvertir ahora sí que lo más que puedas durante... La meta por decir en este caso 10 años o 5 años o... Al, digo, lo, lo más rápido posible. mi caso ha sido 3 años? En mi caso sí. <risa> prácticamente se sí van Pues sí, 3 años, 3 años y sí? medio. Digo que hemos crecido... Exponencialmente. Sí, gracias a Dios y... y pues digo, principalmente el, al, al apoyo que también ustedes nos han dado. Este... Y digo, el, el generar metas y, y, y, y estructurarlas y que tengan pies y... Y cabeza, y, y pues vas a crecer, digo, es, es algo que yo creo que viene de la. Del, del, por así que, que por, por consecuencia, pues. Por la metodología, claro, es una consecuencia. Uh -huh. Sí, la verdad, yo hay algo que digo, admiro mucho a, a Oscar por la determinación que, que tienes tú para decir y hacer. Uh -huh. y, y yo pienso que eso es algo bastante importante en los empresarios. Yo el otro día estaba con unos empresarios en Cancún. Y les decía, oye, ¿y tú qué quieres de tu negocio? O sea, ¿cuánto quieres vender? Y no tenía ni idea. Ahorita tú decíamos, hablamos de la meta, ¿no? Decir, oye, pues son 100 pipas. Hay gente que ni siquiera tiene idea de cuánto. De cuánto quiere crecer, de cuánto quiere ganar, ¿Sí? de a qué número quiere llegar. Y, y, y es algo tan sencillo o tan, ¿Sí? o tan ilógico que pareciera ser como el primer paso para que sea realidad. Pues es, pues es determinar eso. O sea, exactamente qué quieres y después hacer todo lo que tengas que hacer para lograrlo, sí, aventarte. Sí, sí. es si hay que invertir, si hay que pedir prestado, sí, buscar si buscar socios, hay buscar socios, buscar gente que te va a ayudar, Ajá. lo que sea que tengas que hacer, pero es llegar a la meta. Llegar a la meta es determinar qué es lo que quieres lograr, cuánto quieres lograr y ya sobre eso es empezar a actuar básicamente. Bueno. Fíjate que, que hay una frase que me gusta mucho de, de Donald Trump que dice: prepara fuego y apunta. O sea, que primero Ajá. compras y luego averiguas qué haces Sí, sí, sí y, y, y ahorita conforme estábamos platicando Me llegó un déjà vu de cuando me gané Mi primer millón de dólares Tenía 26 años, en un mes Y ay, bueno, o sea, yo me acuerdo que Puse, yo quiero ganar un millón de dólares, ganar un millón de dólares? Y pum Se dio, pero se dio después de 6, 8 meses De yo estar en mi mente Me quiero ganar un millón de dólares Es que, no, es una buena meta, digo, yo también Un, un buen amigo, sin de allá de Montamoros yo me que su papá decía, el problema es llegar al millón. Llegando al millón de dólares, ya, olvídate, o sea, ya sí, cambios, puedes hacer cambios, más y cambia cambia cambios, todo. O sea, sí. el, el problema es llegar del cero al un, al un millón. Claro. Y yo creo que, digo, como meta, digo ya teniendo un negocio y como empresario, pues digo, no es una meta mala llegar a un millón de dólares. Claro. Y, y yo pienso que es, o sea, estructuras, es, es, estamos hablando de la planeación estratégica, ¿verdad? Y todo basa... Se basa en tener una meta a 10x Que es o 10 veces más grande o a 10 años Lo mm. que llegue primero, lo, lo tuyo llegó En 3 años sí. Y ahora es pensar pues en algo 10 veces más grande eh, Fíjate que yo todavía no llego Todavía no llegamos al billón de dólares pero Mi objetivo es llegar en 5 o 6 años al billón de dólares Que tú también ya debes de tenerla ¿me No, no estoy guiando no, no. Voy, voy buscándola okay. sí. Voy buscando ese billón Y con la gente que he trabajado que ha logrado el billón es también ilógico o sea es, eh, cuando platicaba con Rafa o a lo mejor sí él ando pegando <risa> cuando platicaba con Rafa cuando hicimos la planeación pusimos a cinco años no se gana un billón no no nos pensamos no pensamos si podíamos o no podíamos sino es ok pones el plan de un millón ahora cuáles son las estrategias que tengo que hacer ah bueno tengo que abrir oficinas en tres partes de la República tengo que abrir estos países pero ya habría en Colombia se ¿no? va a ser la estrategia de todo sí tener país. estrategias de todo lo que tienes Reacciones. que hacer para llegar ahí. Y yo creo que la otra parte es pues, tener a la gente adecuada claro, claro. al lado para poder llegar allá, ¿verdad? Porque realmente si tú vas con alguien y le dices, me quiero ganar un millón dólares en un día, pues te vas a decir, es imposible, pero, pues porque nunca lo ha logrado. Pero pues, si vas con un empresario que ya lo ha logrado, pues obviamente vas a decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto y es claro. muy diferente. Por eso es importante poner la meta, tener las estrategias y el equipo adecuado. Porque es sí, es súper importante. Solo, muy sí, claro. Sí, no, no, solo no llegas ni a ningún lado. Tienes que tener gente y gente pues que, que te quiera apoyar y que tenga tus mismas ideas también o que tú también los puedas eh, enseñar o, o, o aconsejar para que puedan juntos lograr ese tipo de metas. ¿Y fíjate que, no, y, y que sabes que es gente, o sea, y yo le digo mucho a los empresarios porque estamos formando equipos con muchos clientes, y, y yo le digo, es que necesito que visualices a tus líderes, a la gente que te va a ayudar, ya sean empleados y o socios, eh, que van a estar contigo toda tu vida. O sea, porque te han sí. llegado, o sea, te han, te han hecho llegar de un punto a otro tan claro. fuerte en un tiempo tan corto, corto, que es... O sea, esas personas, tú tienes que ayudarlas, hacerles que les vaya muy sí, bien. Sí, no, es que tienen y que es, crecer contigo. Es exactamente. Es, es importante también, digo, no no se trata que nomás te ayuden a crecer a ti digo ellos también tienen que crecer tanto como, como personas como económicamente o financieramente digo correcto. es parte de es parte de que también el negocio sea próspero correcto sí o sea si tú te quieres de que nomás te apoyen a ti y uno uno está creciendo solo no llegas también digo la gente se te va a estar yendo exactamente y, y fíjate que yo pienso que también es un es un apoyo pero es un descanso a la vez porque yo no sé cómo te sientas tú cómo te sientas tú pero por ejemplo yo el que esté Maffer, que esté Cas, que esté Saúl, claro, que esté Misa. Claro. Para mí es un descanso, porque hay veces ¿Sí? que. Sabes que tienes el negocio en buenas manos y puedes estar, no sé, en tu casa acostado y sabes que el negocio está funcionando. Es correcto. Porque hay veces que, digo, pues en tu caso, en los casos de los dos pasaron. Yo es que trabajo el lunes a domingo y así han pasado tres meses. Uh -huh. ay bueno, tengo que acabar algo. Y ayer me pasó con Maffer, le dije, ¿sabes qué, Maffer? tú tú. A la hora que puedas, termínelo y es un descanso. Sí, sí, sí, te quitan responsabilidades. Que hay alguien que te pueda apoyar, y esa es la importancia de tener gente en tu equipo capaz, primero que nada, uh -huh. y número dos, en la que puedas confiar y que sabes que te va a dar el resultado. Claro. Porque se comportan muy similar a ti. O sea, Correcto. Yo, yo tengo claro que yo soy workaholic, así, me encanta trabajar, o sea, andamos en Colombia, no sí, acá, sí, sí, sí, claro. Muy, muy buena idea <risa> era, era turismo y trabajo a la vez Sí, sí claro. O sea, estábamos trabajando Yo creo que la mitad del tiempo Y la mitad uh -huh. del tiempo cotorreando, pero pero no dejes de trabajar, digo. Estás y no dejes de estar pensando, decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué me tengo que asegurar? ¿Qué tengo claro. que hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer al rato? ¿De qué me tengo que, qué mensaje tengo que enviar? ¿A quién y a qué hora? O sea, todo eso, uh -huh. probablemente hay mucha gente que ve y dice, ay, los empresarios, no sé, este pues se la pasan viajando. y Sí, pero y, a, la a la vez, vez estás de, trabajando, de, digo, nunca te de, puedes desconectar de la oficina decía? jamás. Todo el día estás maquilando qué hay que hacer. No, Todo te el día. En lo que eras. A mí sí, estoy, claro. Pero que hacer esto. Vamos, y sí, claro. <risa> Exacto. Y, y yo sé que a ustedes les ha pasado, que te ha pasado, que te ha pasado y se me ocurre en lo que eras y, y pues necesitas un equipo que se comporte similar a ti, que esté igual de loco que tú o más, sí, sí, sí, y sí. que tenga más capacidad que tú porque es difícil, o sea, fíjate, digo hablando del tema de negocios, pues es importante, pero por ejemplo, yo traigo en planes de terminar 30 libros. Y tengo un equipo de 7 personas que andan en friega conmigo a la par y haciendo ahí Y yo sé que eso no podría ser si no tengo un equipo Tengo un plan para abrir 100 farmacias uh -huh. Sí, ese es rato me lo platicas Y, o sea, estamos uh -huh. formando un equipo para lograr esas 100 farmacias Tenemos un plan de N que vamos a abrir en el Estado de México De, de los despachos de bitcoins de... Necesitamos gente, o sea, es, es importante que entiendas que solo no se puede y uh -huh. es, el descanso es, no, no el descanso, sino el te, realmente sentir el apoyo va a hacer que vayas mucho más rápido. Eh, y eso es algo importante: o sea, que atraigas a la gente adecuada. Pienso que es, es fundamental. Sí, es buscarla, digo, digo, al final de cuentas es buscar gente que, que, que pues traigan también la misma ideología y, y crecimiento. Claro. Principalmente, que tengan ganas de crecer también como, como personas y, y, y ahora sí que económicamente. Digo, porque va a haber de todo en, en, sí, en, claro. en la viña del señor, ¿verdad? digo Te vas a topar gente que de plano... Pues no le interesa crecer y, uh -huh. y pues no te va a ayudar, ¿verdad? Exacto. Y, y toca hacer frío. Por ejemplo, eh, ayer estaba platicando con un empresario en Jalisco... Y me dice, oye, pues, ¿qué hago con esta gente que... Pues, no sé, llega tarde, se quiere ir temprano... O sea, mm, o sea, por más que lo ayudo, como que no le veo ambición... Y, y tengo otros que me están tocando la puerta de la oficina, oye, ¿en qué más te ayudo? Sí. ¿Qué, ¿Qué hago? Claro, este, claro, Quiero ganar más. No, y eso Entonces rápido se ve con la gente, o sea, hay, hay gente que te va a estar contigo y lo, rápido lo sacas, o sea, de que, ¿en qué te ayudo? ¿En qué claro. te ayudo? ¿Qué más te puedo ayudar? Sí. Y rápido sacas la conclusión de que es gente buena, digo, y esa gente es la que, la que tienes que empezarle a dar, no sé, responsabilidades más... Más fuertes, o, o a lo mejor si estás abriendo una sucursal en otro lado, pues a lo Exacto. mejor eh, eh, empezar a arriesgarte también, porque es un arriesgo de que, oye, pues, sabes que te voy a dar esta responsabilidad y que te funcione, ¿verdad? Sí, claro. claro. Y bueno, después de tener a la gente, es obviamente las estrategias que van a la par, y el último paso que yo pienso que la mayoría no lo hace, es tener los indicadores y el seguimiento, pues, uh -huh. porque es los indicadores cuánto estás ganando cuánto te quieres ganar o sea si está bien vender un millón 10 millones pero es cumplir con el 30 por que toda la gente trae ese número no, tenemos que dar el 30 y está la gente de recursos humanos y la gente de calidad y la gente de operaciones y la de ventas y que cada quien traiga el pedacito de pastel eh, yo eh, pues tengo muchas cosas en común con, con oscar pues yo me la paso en juntas en la mañana me y noche y son juntos de seguimiento. Y básicamente, yo en, a las 9 de la mañana ya sé cómo están todos mis negocios. O sea, yo ya sé cómo van. Sí. Y eso tiene que ver con el tema de indicadores. Eh, al inicio es complejo. No sé cuál fue tu experiencia, Oscar, pero al inicio el estar midiendo todo el tiempo es así como que, ¡ay, hijo! Pero ya después es una necesidad. Porque yo, yo tengo una frase que, que digo que el, el control te da libertad. Claro. Ahorita lo que sí, lanzas, sí, sí. de la familia si tú controlas, vas a tener libertad de poder hacer cosas Yo me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, me voy a donde sea Y los indicadores y mis juntas Me ayudan a que todo siga funcionando claro Y es complejo, pues al inicio Sí, es difícil, pero, pero a lo largo te da libertad Y te da control y sientes que tienes el negocio pues, más, más controlado, pues al final de cuentas Sí, correcto Sí, de hecho, eh, ayer platicaba con Eduardo Otro de nuestros clientes y estábamos con la líder de recursos humanos y estábamos implementando todo el proceso porque eso es lo que hacemos con, el, con nuestros clientes para poder hacer crecer muy rápido las áreas y el negocio y, y le explicamos qué es lo que hicimos en seis meses con ellos de cero a todo lo que he montado ahorita todos los indicadores, todas las juntas todo lo que están haciendo los vendedores y, y me dice, ah ya entendí porque no creía que habían crecido en seis meses al doble claro y yo, sí o sea, con un sistema y con unos pasos que parecen ser muy sencillos, pero uno le mete, uno y el equipo le mete complejidad. ¿Por qué? Porque vienes de una inercia de hacer N cosas que no están alineadas a eso. Uh -huh. Y empiezas a tener pensamientos que dices, oye, eso va a funcionar, no va a funcionar. Es Si sabes que es un sistema y lo tienes comprobado y está comprobado, y es un okay. sistema que sabes que te va a ayudar. O sea, realmente lo único que tienes que hacer es confiar a ciegas, seguirlo y mm -hmm. los resultados se van a dar inmediatamente. Claro. Y es actuar. Actuar a pesar de que, de. Que si alguien te está diciendo que no, o si un empleado se quiere ir y a lo mejor le mete uno un poco de drama, porque estoy platicando también con un cliente que dice, no, es que ya se están viendo los vendedores, que se vayan. Siempre, va a ver. Se ¿Alguien, vayan. alguien, alguien va a salir. Que se vayan. Sí, sí, sí. Este, ¿Por qué? Porque no, porque no puede ser que no puedan reportar unos indicadores, no puede ser que no puedan reportar unas llamadas, no puede ser que, que no estén haciendo algo que es tan simple uh -huh. y otros sí y venden, y otros sí hacen crecer el negocio. ¿no? Entonces, claro. básicamente es... Es esa parte, ¿no? sí. Es correcto. Fíjate que yo, yo pienso. Eh, digo, ya les he platicado que mi objetivo en el 2027 es construir mi edificio de 54 pisos. Sí. Y yo tengo esa meta porque, pues, a mí me gusta ponerme cuentas, o sea, es comprar una oficina y comprar. Pero, y fíjate que yo pienso que eso es, eso es importante porque el sacarte de la zona de confort, por ejemplo, a mí es de lo, lo de las farmacias, lo del edificio. Lo de los despachos de poner o sea, 500 clientes, o sea, eso me saca de zona de confort pero me hace pensar y ganar diferente y yo pienso que poner eso a 5 años te hace actuar hoy de manera muy distinta, Entonces yo pienso que sí. eso es fundamental como empresario, como dueño, ponértelo tú, claro. porque eso impacta a toda la gente a tu alrededor, pues, y no te lo van a entender, no, probablemente no, pero pues no importa, el chiste no es que te entiendan, sino... Que crezcan y que tú siempre te mantengas fuera de la zona de confort. Correcto. Sí, que estés en constante crecimiento, crecimiento, crecimiento. digo Puedes a lo mejor hacer metas a un año, a cinco años y siempre vas a estar creciendo. Y, y, y yo pienso que eso es como un reflejo también en todas las áreas de la vida de uno. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, yo nunca había imaginado poder bajar tanto de peso. O sea, yo bajé 52 kilos de peso y, y yo dije, pues yo tenía la meta de bajar como 30, y ya cuando vi que pude bajar a los 30, 30 dije, a los 40. voy a bajar más, y voy a estar <risa> en la mejor forma física de mi vida, eh, y en, o sea, eso es en muchos sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es... es que no nomás a lo mejor es el lado empresarial, digo puede ser en la, tu vida, puede en el lado de... y, y es que hay veces que hay gente, que, y hay empresarios que están anclados mucho en eso, por ejemplo, el otro día me contactó un empresario de... Río Verde, San Luis, si ¿sí lo conoces tú, eh, y me dice, oye, es que, este, pues, llevé un entrenamiento a los vendedores y, pues, desde el entrenamiento no, pues, no venden, no están vendiendo más y no están generando más. Y yo lo veo y el empresario pesa como 160 kilos. Y entonces yo digo, es, o sea, es, hay, hay algo, hay hábitos escondidos, ¿sí?, como yo le llamo como puntos ciegos, que hay veces que uno no está viendo y son los que no te permiten avanzar para llegar a acelerar más rápido esas metas. Sí, puede ser que lo puedas lograr el doble del tiempo, el triple del Exacto. Si no estás en tu peso ideal, si no te sientes bien, lo que predicamos ahorita si no estás bien con la familia, si no te sientes bien con algo de ti, es muy complejo llegar y pues hay que jalar, ¿no? Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, yo pienso que es fundamental. Y pues bueno, la verdad es que yo pienso que no hubo mejor ejemplo que el señor Oscar, Oscar Juraidis. Sí. Muchas gracias, muy Gracias, gracias por la invitación. No, no, Todo fue un... Dios y Dios. Sí, de sucio. nada. Dios nos puso <risa> en el camino. Sí. De una comida se hizo sí. un podcast. Un podcast. Sí, ya, muchas, gracias, muchas gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Eh, gracias, Oscar. Acuérdate, de, tenemos talleres que puedes asistir con nosotros. Te prometo que los talleres te van a cambiar tu vida radicalmente. Eh, puedes entrar ahí en tiburgo.empresarioalterremiente.com. Tenemos todos los libros para entrenarte, para asesorarte. Eh, realmente nosotros hablamos de lo que vivimos todos los días. ¿no? no entrenamos a empresarios y no hacemos negocio, pues nosotros tenemos negocios y pues desde hace mucho tiempo y compartimos lo que sabemos.